hola cómo estás me da un gran gusto saludarte en este video te voy a mostrar cómo deslizar en el teclado del celular para escribir en cualquier aplicación que utilice el teclado este video lo estoy realizando con un celular samsung a 71 con versión de android 11 si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas tocando el botón rojo de suscribir y que le des like al video y lo compartas en tus redes sociales. Deslizar para escribir es una opción que se utiliza para evitar tocar letra por letra para escribir una palabra. En vez de eso, deslizas con el dedo en las letras que forman la palabra que deseas escribir. Para ello debes hacer lo siguiente. Seleccionas ajustes luego seleccionas administración general seleccionas ajuste de teclado Samsung luego eliges la opción deslizar tocar y respuesta táctil seleccionas la primera opción controles deslizamiento teclado y como puedes observar eh, yo ya tengo seleccionado deslizar para escribir, que esa es la opción que debes eh, elegir para poder eh, escribir en el teclado deslizando. Pero quiero mostrarte eh, la, con la primera op opción no hay gestos de deslizamiento. ¿Qué es, que, que es lo que sucede? Supongamos que en el diccionario yo quiero buscar la palabra seleccionar. Si yo deslizo, mira lo que pasa. No puedo, no puedo utilizar la opción de deslizamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que yo tendría que escribir letra por letra la palabra seleccionar. En cambio, en cambio... Cuando yo tengo seleccionada la otra opción de deslizamiento quiero que observe de qué manera tan sencilla puedes escribir entonces ahora sí vamos a seleccionar deslizar para escribir que esa es la opción ya lo tengo seleccionado, me voy a la aplicación de diccionario y ahora sí, de una manera sencilla. Mire, mira cómo escribo seleccionar, sencillo, lo único que tuve que hacer es deslizar en las letras que forman la palabra seleccionar y eh, automáticamente la palabra aparece entonces de esa manera eh, tú puedes utilizar esta opción en cualquier aplicación que utilice teclado puedes utilizarlo en whatsapp puedes utilizarlo en facebook instagram youtube google chrome en fin en cualquier aplicación eh, que utilice teclado antes de finalizar el video, quiero dar un saludo a toda mi gente linda de nicaragua méxico Argentina, Colombia y en, en el lugar del planeta en donde tú estés viendo este video. Es para mí un gusto el haber compartido eh, este video y saludos, que pases un lindo día.